Bueno, señores, entonces, este, José Dunker es un médico muy especializado y al ver lo que está ocurriendo en la República Dominicana, oigan esto, señores, porque es que, es que, es que lo mucho, como yo he dicho, hasta Dios lo ve. Miren lo que escribe este hombre, José Dunker, sobre la situación del país y quién manda a él a votar José Dunque eh, vamos a ver entonces José Dunque eh, oh, este va, vamos a ver porque este eh, José Dunker, este hombre, este hombre aquí manda, y después de hacer una serie de análisis de cómo está el país. Ah, esto se pasó de la raya. Mírenlo ahí. Un médico. Eso a propósito de la ejecutiva bancaria que uno delincuente con varias fichas policiales asesinaron. Y él habla de la impotencia del padre, José Dunker, un médico, que no es político ni se mete en política. Pero caramba, al ver lo que está sucediendo en este país, miren cómo finaliza el artículo. El doctor José Dunker dice aquí, Mientras esto sucede, el candidato oficialista repite hasta el altago su estribillo para que siga el progreso e insisten en los anuncios sobre una supuesta revolución educativa como si nadie supiera que el informe PISA nos relegó como el peor sistema educativo. Lo grave es que ellos están convencidos de que todo se puede hacer y que dominan la mercadotecnia electoral para tapar el sol con un dedo. Creen que todo se compra con dinero y han logrado poner su bocina en todos los medios. Manejan el clientelismo político a diestra y siniestra, confían en la retribución de las tarjetas solidaridad y creen que al final la gente vende su voto. Se ha perdido la vergüenza, no hay capacidad de sentir culpa. Y el medio se disimula, el miedo se disimula escondiendo la cabeza como el avetruz. Hay una actitud que todo se puede, que nada es nada y que al final el poder se sale con la suya sin darse cuenta que todo tiene su límite y que el alambre, por pues más fuerte que sea, mientras más se aprieta, más fácil se rompe. Pues esto se pasó de la raya. Hace años que venimos con el juego de que un escándalo tapa a otro. Y no salimos del asombro. De modo que tenemos que unirnos para cambiar la, de dirección. Los mansos y los cimarrones, los de izquierda y los de derecha. El país no resiste tanto desorden. De lo contrario, algo va a explotar y las consecuencias serán peores. Y puede suceder aquí lo que ha sucedido en naciones vecinas. Esto se pasó de la raya. Y tenemos que cambiar de dirección y la salida inmediata es votar en contra de los que están y buscar nuevos caminos. Oigan, este hombre, al ver el descalabro y el deterioro que va acusando el país, que va sufriendo el país, alarmado ante tanta eh, locuras que suceden en este país, ante tanto desatino, ya va a votar y dice que no, que ya esto se pasó de la raya, donde usted no tiene seguridad, donde para quitarle un celular usted lo matan, donde ni siquiera usted durmiendo en su casa, descansando en su casa, después que usted ha tenido una gran jornada de trabajo, ni siquiera así, usted está tranquilo y está seguro, y es un médico que tiene su problema resuelto en términos personal. Pero él está viendo el país. Él está viendo sus hijos. Él está viendo sus amigos. Porque usted no puede pensar en usted. Usted tiene que pensar en el país. Que es de todo. Usted tiene que pensar en lo demás. Y eso es lo que ese hombre, como otros tantos que ya están despertando. Que están escandalizados. Y no quieren ser indiferentes ante esta tragedia que está padeciendo la República Dominicana. Vámonos a la pausa y venimos con el video de Félix Rodríguez.